Hola chicos, en este mini vídeo vamos a comenzar el estudio del sistema nervioso autónomo. Vamos a ver las vías eferentes, pero para ello lo que vamos a hacer es comparar eh, anatómicamente las vías, previamente las vías aferentes y las eferentes, del sistema nervioso somático y del sistema nervioso autónomo. ¿Vale? Entonces, para ello vamos a hacer aquí, un empezamos a hacer un pequeño dibujo. ¿Vale? ¿Qué estoy representando? el sistema nervioso central, ¿vale? Tendríamos la médula espinal con el cerebro, ¿vale? Para agilizar un poco el esquema, lo que voy a hacer es representar en esta parte de aquí eh, lo que son las vías eh, aferentes, ¿vale? Mientras que en esta parte de aquí vamos a representar las vías eferentes. ¿vale? Ya hemos visto... Eh, cuando estudiamos nervios espinales, ¿vale? Cómo iban a ser las vías eferentes. Y, e, eh, bueno, pues vamos a, las voy a dibujar en azul. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos, ¿vale? Lo que es las dendritas, un axón, ¿vale? Y que hace sinapsis en la médula espinal. Y luego tenemos su cuerpo neuronal, ¿vale? Aquí estoy representando... Lo que es, eh, pues, eh, una, fibra, una fibra, una neurona que pertenece al sistema nervioso somático, ¿vale? Vamos a representar, por tanto, ahora lo que es una fibra o una neurona eh, que pertenece al sistema nervioso autónomo, ¿vale? Y si os fijáis, estoy dibujando también lo que son las dendritas, el axón, ¿vale? Y el cuerpo neuronal. Esta, os pongo aquí ya, sistema nervioso autónomo, ¿vale? ¿Veis que hay alguna diferencia en el esquema que he hecho? Pues no tengo ninguna diferencia, eh, ¿de acuerdo? Eh, ¿Dónde van a estar eh, los cuerpos de estas neuronas? Bueno, los cuerpos de estas neuronas los vamos a tener, como son vías aferentes, estarán ubicados en el ganglio eh, de la raíz posterior. Bien, pasamos entonces ahora a eh, ver eh, las vías eferentes. Vamos a comenzar con eh, el sistema nervioso somático. Ya sabemos, lo voy a representar aquí en rojo, ya sabemos que el cuerpo neuronal ¿vale? va a tener su origen en la médula espinal Y de aquí, bueno, pues, llegará al órgano efector. ¿Cuál será el órgano efector eh, en este caso, bueno, pues en este caso el órgano efector siempre va a ser el músculo esquelético músculo esquelético os pongo aquí vale y déjame, voy a poner aquí que esta es la vía eferente la vía motora del sistema ¿vale? El nervioso somático en el caso de en el caso del ¿Sistema nervioso autónomo? Bien, las cosas van a cambiar, porque los órganos efectores va a ser desde el músculo liso, músculo cardíaco, glándulas. Vale, estos son los órganos efectores, los vamos a marcar aquí. Y, eh, bueno, pues nos vamos a encontrar con dos tipos de eh, vías eferentes. Las vamos a dibujar aquí en verde, ¿vale? Unas. ¿vale? El, eh, lo que es el cuerpo neuronal sale del cerebro. ¿vale? Tenemos un axón largo. ¿Vale? Y va a hacer sinapsis con otra neurona. ¿Vale? Que esa neurona, pues, hará luego sinapsis con los órganos efectores. Y tenemos... También, a nivel del sacro, ¿vale? tendremos también otra fibra eferente motora, ¿vale? que saldrá, hará sinapsis con otra neurona, ¿vale? que esta neurona es la que pues, hará eh, sinapsis con, el, con los órganos efectores. También nos vamos a poder encontrar, en este caso, bueno pues con... Eh, Cuerpos neuronales que salen en la médula espinal ¿vale? y que nada más salir se van a bifurcar. ¿Vale? Y harán sinapsis con una segunda neurona que llegará ¿vale? al órgano efector. Bien, bueno, pues ya podemos eh, marcar una serie de diferencias, vale. En cuanto al sistema nervioso somático, déjame poner aquí sistema nervioso autónomo, vale, está también. En cuanto al sistema nervioso somático, eh, simplemente las vías diferentes están compuestas por una única eh, neurona, mientras que en el sistema nervioso autónomo, si os fijáis... ¿Vale? Esta, las vías diferentes están compuestas por dos neuronas, ¿vale? eh, ¿Dónde van a estar situados los cuerpos de las segundas neuronas? Bueno, pues en unas estructuras que vamos a dibujar aquí, ¿vale? Que se denominan ganglios. ¿vale? Aquí ponemos aquí un ganglio y aquí ponemos ganglios. Estos son ganglios. También, eh, otra característica en el caso de las vías diferentes del sistema nervioso autónomo es que eh, la primera neurona, ¿de acuerdo?, está mielinizada. Por eso le estoy poniendo aquí estos, como, estos pantalones, así, ¿vale?, para que nos quede claro que esta primera neurona va a estar mielinizada, ¿Vale? También le pasa lo mismo aquí a esta. Y también le va a pasar lo mismo a esto de aquí. ¿De acuerdo? Vale, bien, por tanto, eh, lo que sí eh, vamos a encontrarnos en el sistema, nervio, en el sistema nervioso eh, aferente es que vamos a diferenciar lo que son eh, pues dos secciones. Ahora vamos a meter aquí, vamos a poner en negro. Tenemos dos secciones: lo que es una sección que se denomina cráneo sacra. Y una sección que será dorso-lumbar, ¿Vale? Esta será la sección dorso-lumbar y esta será la sección cráneo-sacra. Eh, antes de terminar, que se me olvidaba, eh, en, en un principio no van a estar conectadas directamente las vías aferentes con las vías eferentes, de acuerdo? Eh, a no ser, como ya hemos visto, eh, en el caso de que se trate de algún reflejo. Eh, lo hemos estudiado en el, cuando vimos el reflejo patelar, en el cual las vías aferentes están conectadas directamente con las vías eferentes. Pero lo normal es que no suceda esto, ¿vale? Que no haya comunicación entre las vías aferentes, entre las vías aferentes y las vías eferentes. Pues nada más. Eh, hasta aquí este mini vídeo eh, sobre vías eferentes del sistema nervioso autónomo. Eh, continuaremos en los siguientes vídeos profundizando un poco más en todo este, en, bueno, pues en el sistema nervioso autónomo. Eh, si tenéis alguna duda os animo a que eh, bien en clase o a través del foro pues eh, la solventéis. Hasta luego chicos.